Eh, la cuestión de, de la función de cada atleta que tenemos en el equipo, eh, posible. la mía es la de impulsar y nada, me preparé para ese momento y gracias a Dios yo